Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tenemos acá una novela impresionante ¿eh? de Mario Segarra. Enseguida arremeten los primeros versos de la canción. Bueno, no importa el contexto. ¿eh? Yo les quería mostrar una cosa, una curiosidad. Esta palabra, esta expresión en todo caso, se puede convertir en una sola palabra. Si nosotros buscamos acá, tenemos enseguida...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 que es cepillarle la coma. ¿Eh? Y entonces tenemos... Enseguida remeten en los primeros versos... ¿ves? ¿eh? No es enseguida, arremeten en los primeros versos. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Por arriba con el cero Me está haciendo así, Mario, ¿eh? no crean. ¿eh? Bueno, lo hacemos con todo amigos. Recuerden eso. Otra palabra que va todo junto puede ser entorno, por alrededor. Otra expresión es a sí mismo, todo junto. ¿eh? Así que enseguida lo mandamos todos juntos, a sobre todo, no podemos mandarlo todos juntos, porque sobre todo es una prenda, ¿eh? una prenda masculina. Hasta pronto, Nos hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección.